Te fuiste, tú eras mi diosa Porque te lo goza cuando estoy contigo Viviendo eras otra cosa Y no me quería que por mis amigos Tú te fuiste y eras mi diosa Y este lo goza cuando estoy contigo Volviendo, eras otra cosa Y no me quería que por mi castigo es lo que me diste, viste, nena y no que por mi camino, que cuando tomaba vino y se arrimó contigo Eso que me pasa era mi castigo, todo, todo bien merecido Pero no me pasa porque ya no estoy contigo y si tú eras mi diosa, mi reina, mi esposa, mi bebé Y ahora que no estoy contigo tú no me puedes ver Y ahora salvo en la calle pasear otra noche que voy a bailar, Otra vez no me voy a buscar Alguien que si sí me queda más Otra vez no la voy a pasar Mejor sin pensar en a Que esto no me pasa por ayer yeah. Tú te fuiste y eras mi diosa Porque te lo sé cuando estoy contigo Viviendo eras otra cosa Y no me quería que por mis amigos Sé que este lobo sea cuando estoy contigo Sigue viendo a las te Y no me querías, es que no, no me La la caí pero solo soy feliz Tu seguida de infeliz, tu seguida de infeliz Te fuiste y porque solo Que con vergüenza me viste contigo si bebiendo es otra cosa Y no me querías que por